Isla de Malpelo. La isla de Malpelo es una isla oceánica ubicada en la zona del Océano Pacífico que pertenece a la República de Colombia. Es además, junto con la isla Gorgona, la única isla de Colombia en dichas aguas. Es parte del departamento del Valle del Cauca, perteneciente a la jurisdicción del municipio de Buenaventura, Valle del Cauca. Es una de las islas más visitadas de la región insular de Colombia, del Pacífico colombiano, cada año por científicos y buzos de todo el mundo y es vigilada permanentemente por personal de la Armada Nacional de Colombia, quien vela por la conservación del área, evitando la pesca ilegal e indiscriminada de tiburones, entre otras especies. Malpelo posee costas alcantiladas de formación volcánica que emergen desde más de 4.000 metros de profundidad. Cerca de 35 hectáreas de superficie emergida, la isla principal tiene 1.643 metros de largo, un ancho aproximado de 727 metros y una altura máxima sobre el nivel del mar de 360 metros en el centro de la, de la mona. Está rodeada por 11 islotes de tamaño pequeño distribuidos así. Cuatro en el extremo norte conocidos como los Mosqueteros, Atos, Portos, Aramis, dartagán Dos en el oriente, llamado Bagamares y la Torta. Cinco en el extremo sur, conocido como la Gringa, Escuba y los Tres Reyes, Saúl, David y Salomón. Geología: La isla de Marpelo está localizada en la cuenca de Panamá, considerada como una región tactónicamente compleja, ya que ahí convergen las placas del Nazca y Cocos, un centro activo de expansión del fondo marino. Mar Malpelo se formó hace 10. 7 a 20 millones de años y océano inferior y para ese entonces la isla era 10 veces más grande la geomorfología actual de la isla es producto de la erosión marina las precipitaciones y los fuertes vientos aunque el aporte de excremento de ese salto no se ha formado depósitos de guano como en otras islas del pacífico ya que debido a las fuertes pendientes y a la elevada precipitación la mayoría son lavados y escurren hacia el mar. Otra parte de los excrementos es consumida por la fauna invertebrada y por uno de los lagartos. En la isla existen algunos sectores en donde ha sido posible la formación de suelos, la mayoría meteorizados por acción del clima. Existen varios tipos de rocas ígneas, datitas, traquitas, basaltos y andesitas. Hidrografía las características del medio marino están fuertemente influenciadas por los patrones de corrientes que recorren la zona. La región de Malpelo es un punto de confluencia de varias corrientes importantes de la Cuenca del Pacífico y la Ensenada de Panamá, lo que indudablemente ha influido en la especie composición de su particular fauna marina, clima. En Malpelo confluyen los vientos alisos del hemisferio norte con los del hemisferio sur en la llamada zona de convergencia intertropical. En la isla se condensa la humedad del aire y la mayor parte del tiempo está cubierta por densa bruma. Son frecuentes las precipitaciones, excepto entre diciembre y marzo, que corresponden al periodo seco. Ecosistemas, litorales, rocosos y arrecifes de coral. Población, en Malpela no hay asentamientos humanos y hasta ahora todo indica que nunca los hubo. En la isla solo existe un destacamento militar de la Armada de la República de Colombia del año 1886. Las construcciones y el área de la no superan el 7% de su superficie. Gracias a la posición geográfica de esta isla y a la distancia que la separa del continente, Colombia tiene derechos económicos sobre un mar territorial mucho mayor y a ciertos derechos sobre la Antártida según la teoría de frontación, vegetación y flora. La flora terrestre y submarina es escasa, sobre las superficies puestas de la isla y de los islotes crecen principalmente microalgas, líquenes, musgos y un helecho rastrero, tan solo unos pocos parches de los pastos conforman la vegetación superior. Bajo el agua y en las zonas intermareales alrededor de la isla crecen algunas algas marinas. Los excrementos aportados por las miles de aves marinas al sistema son la principal fuente de nutrientes para la vegetación fauna. Su aislamiento ha favorecido la aparición de endemismos malpelo posee varias especies de animales endémicos como el cangrejo terrestre, la lagartija de malpelo, el lagarto punteado y el gecko. Invertebrados. Las investigaciones sobre la fauna de invertebrados de la isla realizadas por Gen Wolda durante la expedición de Estonian en 1972, y por Elvia González del Instituto Dr. Van Humboldt durante el Crucero Oceánic Gráfico, organizado por la Unidad de Parques Nacionales en mayo de 1998, son las mejores documentadas hasta la fecha. Se recogieron ejemplares de dos de partidos a su vez en 26 órdenes, con 48 familias y aproximadamente 70 especies diferentes. Otormachus bauri es la única especie de hormiga de la isla. Fue introducida por el hombre en Malpelo y Galápagos y se distribuye ampliamente por la región neotropical. Sin embargo, las hormigas obreras de Malpelo presentan un patrón de coloración diferente a sus parientes del continente. Existe una especie endémica de escarabajo del género Latinus dentro de la familia Caravidad sumán Su morfología externa es bastante diferente a otras especies del género que aparecen en el continente. Colombia y Ecuador. En cuanto a fauna marina se han encontrado 17 especies de coral, unas 130 de moluscos y 267 de crustáceos y estrella del mar. Aves. En Malpelo está la colonia de nidificación de aves marinas más grande de Colombia con una población total cerca de 80.000 individuos. Se han reportado unas 60 especies de aves tales como el alcatraz de Nazca, el piquero enmascarado, el piquero patirrojo, las tiñosas común y la negra, el gaviotín niveo y la gaviota de las galápagos. Peces. Se han encontrado en Malpelo 395 especies de peces, entre los que se destaca de Malpelo por ser especies endémicas. La mayor parte de sus son peces de arrecife rocoso y coralino. Se pueden observar grandes concentraciones de tiburones, entre ellos el tiburón martillo, así como un grupo de tiburones de las profundidades. También se han encontrado reptiles, principalmente tortugas marinas y mamíferos marinos. La biomasa presente es suficiente para alimentar a una colonia establecida de forma permanente de aproximadamente 20 delfines santuario de fauna y flora. En 1995, el gobierno de Colombia declaró a Malpelo como un área protegida en la categoría de santuario de fauna y flora. Y en el año 2002 fue reconocida como zona marina especialmente sensible ante la Organización Marítima Internacional. En ese caso, año, el área de protegida fue ampliada y reintegrada. El 12 de junio de 2006, la isla de Malpelo fue declarada Patrimonio de la Humanidad, por los 21 países miembros de la Unesco reunidos en Vilna, Lituania. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.